tú cómo has empezado a, a esto de las cabros? Pues yo empecé porque mi pareja ya había tenido cabras, eh, un rebañito, y, y a él, aunque también era de Madrid, le, le gustaba mucho. Y entonces nos vinimos aquí a vivir y, y me dijo, probamos, ¿quieres probar a ver si te gustan? Y dije, venga, y empezamos con cinco cabritas y me gustó. Y entonces empezamos a coger más y más y más. Vale. Y, y han ido creciendo. Y han ido creciendo y el año ha ido creciendo con la recría y, y nos ha gustado. Muy bien. Y ya llevo siete años así. Yo la leche de la cabra, si la dejabas, echaba una nata que la ponías en el pan y un poquito de azúcar y era la mejor mantequilla. <risa> Estaba muy rica sí. pero vamos, que eran cuatro cabras. Sí. Nos, yo tenía ovejas, que a las ovejas no se las ordeñaba. ¿Y con las ovejas era para carne entonces? Eh, sí, para carne. Criaban y... los corderitos, luego los vendían los corderos, o, o se hacían grandes y las vendías una partida de borregos grandes ya. Sí. Y bueno, pues te valía mucho porque es que no había dinero. Y entonces lo vendías claro. y ya tenías un poquito se pasaba muy mal porque no había de nada que además la, las que crecen aquí dentro ¿no? dentro del rebaño son las que las que funcionan bien claro si las compras en otro lado sí bien, porque no sabes qué compras no sabes, no qué sabes compras lo que compras sí. y luego algunas no se adaptan bien pero ya si tú tienes unas que sabes que son buenas y coges esa cría pues sabes que van a ser buenas Eso. tú ahora con tus cabras, que las tienes controladas con eso, saber dónde van, saber sí. dónde están, se pierde una y, tengo, y miras y ya pone. lo sabes. Sí. Eso es una, un adelanto maravilloso. Te puedo encontrar Y lo que te contaba antes es que las redes que vosotros poníais, sí. que yo también las he puesto. Es de cuerda. Eléctrico, lo mío era una cuerda electrificada. Pues con eso que te enseñan en el teléfono, ya no lo tengo que poner, lo puedo dibujar en la pantalla. Entonces cuando... Las cabras se van a salir de ahí, les suena un pito, y, y entonces ya las asocian con que se están acercando a un borde y se tienen que volver. Entonces es Qué que bueno. ya no, no tenemos ni que poner el pastel eléctrico. ¡Qué bueno, por Dios! Entonces... Las cabras pegaban a las ovejas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Las daban con los cuernos, a las ovejas las querían mal. Y a veces con la, las verijas de lana en los cuernos. Ah, sí, ya dejaban la prueba, ah, ahí quedaba la prueba en el, en el sí. cuerno. Eran, las cabras han sido malas. Hombre, ahora estas están aquí solo en el campo y solas. Están tranquilas. Pero antes tranquilos. que tenías que llevarlas por aquí las ovejas. Y las cabras, las cabras allí, aquí subiéndose ahí, y a las paredes. Se subían a las paredes, a la zarza. Y las cabras sí. Son muy mal mandas. <risa> sí? es una palabra eso sí mandas. mal mandada sí viene. es verdad bueno, sí. Están limpiando se nota un montón ¿Y qué mal bueno limpios, la jara sí. sí sí sí y ahora que tampoco hay mucho más que comer claro no son tontas pues se la comen se la comen más pues las ovejas sí. no las ovejas el tomillo sí, sí en el verano cuando el Cantueso ya había caído que en la primavera está florido y luego ya se, se, se va secando, eso les gustaba muchísimo. Sí. Ya el cantueso como granado, sí. hoy esos se extendían sí, hacia el tomillo locas. a comer. Sí. Pero tomillo, tomillo, no, pues no, estas no comían mucho, no. Que ella sí que comen mucha leñosa y eso, sí que comen el tomillo, o sea todo lo que ves así como sí, muy... Las cabras sí, además las cabras, sí, los... además las zarzas, donde hay sí. cabras se terminan las zarzas. eso es les encanta. Porque la boca de las cabras daña mucho a las plantas. Sí. Y claro, si se comen una planta, es que se seca. Uh -huh. ¿Eso te parece? Esto no lo sabía yo, fíjate. Sí, sí, no sí. La boca con... de las cabras, la, las plantas que muerden y que están las cabras, las se setas. termina. Ah, sí, fíjate. Yo iba con unas albarcas, claro. unas medias de lana claro. o una falda de lana que me la hacía yo también, claro. con la manta o la manta al hombro, un pañuelo aquí así a la cabeza, claro. Claro. entonces es que parecías un máscaro. <risa> Y tú no, tú vas así. Bueno, pues, pues no padre, pareces cabrera, ya. hija. La ropa es otra cosa que también. Ahora que sí, se para tan, sí. Vale, claro, el calzado. Un forro y un no sé qué llevas bien. Claro. Antes ibais cargadas con Es manta. que antes ni había botas, ni había un impermeable, trae, ni hija. había un paraguas. Es que de nada, hija mía. Ya. La manta. Ya. Había. Pues siete, siete ocho chicas que iban de pastoras. En algunas casas había hombre, pero el hombre pues iba a otros trabajos y la mujer, la chica, de pastora. Y entonces llevamos muchas. Y nos enseñábamos a coser, a hacer punto, a hacer claro. calcetines, a hacer guantes. Yo hacía guantes, hacía calcetines. Claro. Eh, y el rato... sí. Y pasábamos un rato. Un rato. Y también bailábamos. Claro. ¿no? <risa> Si Sobre, nos, que mira, que vamos teniendo, a ¿no? bailar, anda, vamos a bailar. Que sí, que te enseño. Que, y vos pues, un rato al lado a bailar también. Qué bien.